Teo fue tan amable de prestarme esta tremenda nave que me la han pedido mucho en el canal. Es uno solo M918. M918. Eh, le pusimos los pedales chinos que he estado estoy ocupando hace tiempo. Tiene una bielas de eje cuadrado con triple plato casi repachado, pero no. Tenemos un asiento Xonda. Xinda. ¿Qué es esto? ¡Ayúdame! <risa> Tiene un sillín de la vieja escuela, Zoom La tapa de acá arriba, también me trae viejos recuerdos a Mueva Collerín Zoom Desviador delantero, ¿no sabemos qué marca? ¿Sabemos qué marca? no la, la dirección es una First Spurs Algo muy difícil de pronunciar Una potencia Crank Este manillar es un, oh, es un fan de 780... 7 760 de Seguro. 160, sí. Respuesta definitiva. Sí, o 750. La horquilla es una señor Suntour XCM que está manteniendo muy bien el polvo fuera de, de la barra, así que es de las no espero que funcione increíble, pero esto me da grandes ilusiones sobre la horquilla Suntour de que pueden funcionar mejor vamos a tour, los discos son unos shimano aparentemente adelante tiene 160 o sea 180, atrás 160, manillas normales, palanca hiper larga, los puños son unos dead grip que me gusta un tercio de ellos, hasta aquí funcionan increíble, esto no, no... las ruedas son masas shimano con eje de aguja y las llantas son disc bull a 26 sí tan bonita man y eh, los neumáticos son los maxis uh, Está frenada la bicicleta Larsen TT 26x2.35 ahora 26 la transmisión de esta bicicleta es micro shift <risas> es un 3x8 con una pata de cambio acera un piñón con bastante poco rango apostaría que un 12 32 o algo por el estilo. Este cuadro en específico me lo han pedido un montón, pero depende mucho de cómo la bicicleta esté armada, porque es un cuadro que se siente súper resistente. He visto gente que le da como tarro, le ponen horquilla doble platina o doble cristo o doble... doble... Y en este caso la bicicleta, ¿cómo dirías tú tengo que estar armada? Funcional. Funciona ah. para ir a comprar el pan y... ¿Ese era el enfoque de esta bicicleta? Mientras me armaba la otra. Ah, perfecto. Entonces esta bicicleta está armada como una bicicleta más o menos temporal. Que hoy día le vamos a dar como caja, ya que estuvo años al lado de una lavadora. Es lo que le tocó nomás. Y para que Temo me prestara esta bicicleta, yo tuve que darle algo a cambio. Estamos. Temo hoy día va a andar la Z ZZ. Ojalá que no la destruya. Yo no lo logré, espero que él no pueda tampoco. No prometo nada, pero la tiene pero de su guagua ya, sí, ya... déjala, es mía no, me estoy poniendo celoso, ya, ya estoy que poniendo celoso. es súper es cortita acá y es como larga de cola comparada con una dirtera no oh, estoy empezando a entender por qué tanta gente tiene este marco Uh, uh, los neumáticos al límite. Oh, uh, sentí algo raro en la horquilla. Uh, oh, la horquilla se... Oh, oh, oh. La horquilla se siente horrible El marco se siente brutal ¡Oh, qué dolor en las manos o ya que dolor la horquilla oh, oh, Dios oh, La horquilla viene haciendo algo extrañísimo Oh, oh no, bueno mi amigo Nada con este son la horquilla se puso un poco más dura, weón. ¿no? Sí, eso le pasa. Se pone más dura. Sí. Ya. No uh. Esta empezó, empezó a sentirse horrible abajo. Sí, de repente deja de funcionar. La bicicleta en sí. Y a <risa> la raja porque el marco y las ruedas son muy firmes. Mm. O Sentís que vaya arriba es una cuestión enrielada así. Vemos, le lleguemos abajo y vamos oh, se me sale la cara. Con, con el 3 por nunca se sale la cadena listo bueno, bien. Oh, oh, va bacán, bueno, la horquilla está guateando nomás oh, pensé pensé por geometría igual me queda enana pero pensé que por geometría me iba a quedar mucho más incómoda bueno. como es media larga de cola corta de rich sí. pero ya sé por qué lo ocupan tanto <risa> ¿Cuáles son tus primeras impresiones de esa? Hermosa Sí, pero para Endurear le cambiaré los neumáticos. neumático Sí, lo sé. Sí, no, no tiene mucho agarre Dios. Tenés que cuidarte tus lesiones, Juan Compórtate El <risa> <risa> grupo, <Chaliruvo>, bueno <risa> ¡Ozono! Oh, <risa> ¿Sí? ¿Sí, sí, si aprieto el freno y lo abajo se ve, se ve linda Por aquí Ahí se pone dura a morir oh, Esas son las condiciones de bajada que vamos a tener de aquí en adelante Si sí, en esa bici hay visto las competencias de Slow Style? Wow, bueno, llega a la salida y hace ah, No quiero ni saber cómo se va a aportar esto para abajo ¿no? ah, Dios mío, ¿por qué a mí Oh, la arquilla ya está terrible oh. Oh. Oh, no, esta es de las peores weas que he sentido muy ultra despacio esta arquilla se pasó qué le pasa weón es de las peores weas que he sentido wea. No, esto no está bien, esto no está bien, tiene múltiples colores ahora Esa grasa es verde, esa es café ¿Qué pasa? Ah, bueno. Mm, tu horquilla se transformó en un palo, como que recorre un centímetro y es puro escopetazo Ya, dejémonos de llorar y bajemos Oh, la horquilla está dando un jugo terrible, eh. el resto... El resto de la bicicleta se siente bien Oh, se me salió la cadena ¡Brutal! Eh. Ahí está sí, yo, que le esa de transmisión, ¿no? yo la horquilla <risa> <¿Qué>, ¿Queréis probarla? <risa> es todo tan suave ¡Mira estos puños! Tranquilo, es tuya tiene sí, que... ¡Vaya impresionado! <risa> ¡Oh, que agrado! Oh. ¿Toma un Ferrari? Güey? ¿Sentís cómo hace o no? ¡Uh! No. Oh, está muy Oye, esta no. No. No. nada en las patas En la raja No. está muy No. Oye, esta No. Yo te digo, man, si se siente muy... Muy... Absolutamente. Man, es que deberían probar esta horquilla, va a saber cómo se siente. ¡Ay, oh, qué locura, weón. ¡Oh, qué blandito! ¡Oh, estamos en sofá! ¿Cuánto ves ahí, Felipe? Me sentí la rueda que atrás en el poto, weón. ¿eh? ¿Cómo flicta? ¿Cacho? ¿Cacho? ¿Cómo se abre? Voy a fondear, sí, sí. ¿Dónde está el Felipe? Yo quiero ver al Felipe. No, ¿la querés cambiar? Bueno, cuidado te le dieron eran baches chicos <risa> no. ah ahí esta cortita hasta aquí hasta la roca y, y te devuelvo tu bicicleta hoy la que está buena experiencia <risa> <risa> mi mano de mi mano Tome su nave señor. No, pega fuerte. Pega fuerte weon, si te azota la weá. No es como que ya no mortivo es como que te pelea de vuelta. Quiero mi bicicleta. Mm -hmm. <ríe> ya nadie quiere esta. No quiero morir. Oh no, Dios. ¿Por qué hace eso? No. Uh. Algo está sonando horrible Algo está sonando rayo Hasta ah, la cadena metida en todos lados sí. Vienen los cabros La horquilla Está dando un jugo Brutal Brutal brutal brutal Ahí va Felipe Buena ¡Uh! Dale Teo Oh, ¡Oh! ¡Qué técnico, qué técnico! Uh, <risa> ¡Dale, Borja uh, ¡Chusa! ¿Primera vez es que me lo ¿Primera vez que pico? te lo tiráis? Sí. Ah, no te creo. Ah, no Ay, Dios, ¿Y, no, ¿y no no la bicicleta no fue no la que te dio la confianza para tirártelo? ¡Absolutamente! no dale! <risa> <Son los pedales. risa> La rueda nos va rebotando en cada roca, sino que le pega la suspensión y después te pega a ti. Y tú mantener la rueda pegada al piso. Bueno. Yo como que no se mueve mucho. ¿Cómo estás, chiquillos? Buenito. Sonido. ¿Qué Que ¿Qué fue? ¿Para allá abajo? Oh, esta <risa> ¿Nos equivocamos de línea? Ya, ah, ya. Yeah. varias líneas también. Cacha, ahí bajás por todos lados. ¿Cómo bajáis esto eh, y dobláis? Aquí, pues. ¡Suave! ¡Suave! Oh, la bici así, weón. el Uy. Hay un hoyo gigante. esto va a ser terrible. Se siente rara, se siente súper rara, boy. No es la bicicleta que empezando a andar hoy día. Con todo lo que es que la horquilla te chutee en los brazos. Desarmado esa velocidad. No. Esta está mal, está súper mal. Oh Dios. Oh. <ríe> Sufriéndome, weón, cada roquita del circuito. Oh. Oh. Oh. Oh. ¡Uy! ¡Uy! Perdí la cadena, weón. Tenía que pegar la pedalía crucial y no pude. ¡Oh! Se salió de nuevo. ¡Ah! Oh, Dios mío. Acabamos de llegar abajo con la bicicleta del Tebu. Partió muy bien. De hecho, la bicicleta en sí se maneja muy bien a pesar de que no es mi talla de que la encuentro un poquito larga de cola una geometría un poco especial pero andaba bien no tengo micrófono, no soy tan no, profesional no. los frenos son básicos, pero te tienen el manillar es lo suficientemente ancho para tener estabilidad las ruedas son super firmes los neumáticos no son para cerros, pero andan mejor que neumáticos de street de todas maneras eran unos... ¿vamos a los larsen TT? que andan un poquito más predecibles por ejemplo, que los de la Trit las bielas aguantaron, los pedales tienen otra batalla más la transmisión es eh, un <risa> estoy acostumbrado a la zona <risa> la transmisión no es lo mejor del mundo zapatea un montón, suena pero te lleva para arriba el cerro hace la pega un tema del que me preocuparía después el tema principal es la horquilla que cuando uno aprieta el freno y la hunde se comporta como debería pero quedó con una fricción que Ahí, al golpe rápido le cuesta un montón eso es 100% por cómo está armada esta bicicleta, como Tebo nos contó antes estaba <risa> pensada para hacer una bicicleta temporal para eso sirvió tremendamente bien, ahora Tebo tiene una dirtera con... no esa <risa> cumplió, esta bicicleta cumplió su cometido y me gustaría verla armada de otra manera para probar cómo funciona quizás simplemente esta cambiando la horquilla porque la bicicleta de que es firme, de que de que zapatea como rígida, zapatea como rígida pero va enrielada y se siente cómoda así que espero que tengo me devuelva mi bicicleta <risa> ahora ya que tiene, ya terminé, ya tiene mis pedales, pedales, así que no... si te gustó el video del Ozono M918 ¿La ¿Sí? ¿No era 19? Yeah. Dale un like Si tienes algún amigo que tenga esta bicicleta Que es una old school de la vieja escuela eh, Armada de una manera un poquito más Definitiva que Don Teo Con una horquilla algo mejor Compárteselo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Es muy incómodo hacer esto Con todos mirando para acá, para acá mucha Nos vemos en el cerro